Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más eh, nos asomamos por las entrevistas de En tu casa y en la mía. Como sabéis, yo soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Y hoy en nuestras entrevistas eh, tenemos el placer de entrevistar a Noemí Nunzi, que es una joven inspiradora que nos llega desde Italia y tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros y con nosotras. Bienvenida Noemí. Hola, gracias. Bueno, como os decía, Noemí no es de España, eh, viene desde Italia. Ha llegado, ha llegado aquí a España porque está haciendo un voluntariado y nos va a contar cuál está siendo pues, su experiencia, cómo está viviendo diferentes situaciones desde la lejanía, bueno, Noemí, ¿qué te llevó a ser voluntaria y más fuera de tu país? Bueno, lo que quería yo era empezar una nueva experiencia, hacer algo diferente fuera de mi zona de confort. Entonces, como ya hice un Erasmus hace unos años, que me quería ir en otro país. Y, y vivir como, como se puede también trabajar, no solo estudiar, en otro país. Entonces, desde allí empecé a, a buscar y encontré el cuerpo europeo de solidaridad. Y desde allí empecé a, a buscar, me quería, quería irme a España porque me gusta muchísimo España y, y buscando en todos los proyectos que hay, que son muchísimos, eh, encontré lo de Europa Joven que me ha gustado desde el primer momento y, y nada, buscando en internet, en la página web de la organización, en Instagram, en todas las redes sociales, bueno, me, me gustó mucho, envié mi, mi currículum, mi carta y, y se la entrevista con, con el equipo de aquí de Europa Joven. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid? Eh, más o menos 20 días. Eh, llegué el 13 de eh, enero, eh, justo una semana después de la nevada, ha sido un poco traumática la llegada porque, claro, por todo el tema de la nevada y eso ha sido un poco difícil, pero bueno, ya ahora son 20 días que llevo aquí en Madrid y la verdad es que súper bien, todo muy bien. Bueno, pues has tenido suerte porque has vivido un hecho histórico aquí en sí. Hacía muchísimos, pero muchísimos años que no nevaba tanto como con la borrasca Filomena. Así que, claro, sí, mira, sí. es algo que vas a poder contar a, a tus nietos, porque Seguro, para que llevas sí. y otra vez en Madrid, creo que van a pasar bastantes y bastantes años. Eh, bueno, ya nos has comentado que anteriormente sí que habías tenido contacto con los proyectos de Erasmus+, Plus, ¿verdad? Eh, pero, habí, ¿habías hecho algún tipo de, ya de voluntariado? Eh, sí, en Florencia, porque soy de Florencia. Eh, estuve unos años, tres años y medio, cuatro, en una organización que ayuda a estudiantes Erasmus eh, y estudiantes internacionales en, en florencia y lo ayuda con todo desde la llegada hasta el papeleo la burocracia y todo eso a aprender idioma a conocer otra, otros estudiantes porque claro llegar en un sitio que no conoce con hablando un idioma que no conoce puede ser mmm, difícil entonces nosotros siempre estuvimos allí mmm, a ayudar a, a los chicos que llegaban a Florencia y todo eso. Eh, bueno, estás haciendo el voluntariado con, con uno de nuestros programas del Departamento de Juventud, que es Europa jo en Madrid, y ahora que nuestros compañeros Rafa, Yuki y Rosario no nos están viendo ni nos están <risa> escuchando, eh, cuéntanos por qué elegiste ese proyecto y bueno, cómo te están tratando ellos. Bueno, eh, no me puedo quejar, no puedo, aunque no o sean aquí, no puedo decir nada malo porque de verdad desde el primer momento, desde la entrevista que hicimos al principio, eh, ya me gustaba muchísimo la, la forma de, de ser del equipo, cómo me han contado el trabajo que tenía que hacer y la disponibilidad en todo y... y, y y por eso mmm, tenía como diferentes opciones después de buscar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero elegí Europa Joven porque me gustaban muchísimo las tareas que tendré que hacer en estos meses, que son más de, conectado con la comunicación en la difusión de redes sociales, en la página web y eso, eh, que sí era algo que ya había hecho un poco con mi organización de voluntariado en Florencia, pero no, no mucho o de manera profesional. Entonces, eh, me, me gustaba mucho la idea de eh, utilizar un, el... Todo el mundo de las redes sociales para ayudar a jóvenes que quieren encontrar una oportunidad en Europa, que sea de beca, voluntariado, empleo, porque obviamente es algo que, por ejemplo, yo nunca he encontrado en mi país una organización que, que pueda ayudar así a los jóvenes. Yo hice todo sola, buscando en internet y claro, ha sido más difícil, entonces si hay alguien que te puede ayudar, a que te preguntar, es obvia, obviamente mejor y, y además puede decidir elegir mejor, mejor lo que vas a hacer uh -huh. pues. eh, ¿El pro proyecto está cubriendo tus expectativas o por el contrario esperabas otra cosa? No, de momento la verdad es que todo está yendo súper bien. Hice una semana de formación a la llegada porque todos los voluntarios tienen que hacer uh, unos días de formación y la formación me ha gustado muchísimo. Los, form los formadores formadoras, increíble. La verdad es que no me lo esperaba así si he hecho bien. Tan Además, todo online porque por el tema de la pandemia, obviamente, no nos podemos reunir en mucho, muchas personas y me ha dado también la oportunidad de conocer otros voluntarios que están aquí en Madrid uh -huh. y, y también aquí en Europa Joven, que yo estoy trabajando en la, en la oficina y, y todo, todo el equipo del, del de aquí de la oficina bien, me ha gustado mucho desde el primer momento, de verdad es que no me puedo quejar de nada. Uh -huh. Bueno, pues ahora que estás hablando de, del equipo de la oficina, eh, cuenta a los jóvenes y a las jóvenes que nos están escuchando dónde está ubicado este servicio de Europa Joven Madrid y qué es lo que se van a encontrar una vez que entren por aquí por la puerta. Vale, y aquí nosotros estamos en cuatro caminos, justo a la salida de del metro entonces es muy fácil encontrar el la oficina de europa joven que es en el centro juvenil de Chamberí. Uh -huh. y aquí obviamente ahora por todo el tema de la pandemia es un poquito más difícil atender a las personas de manera presencial eh, pero eh, si buscan por las redes sociales se encuentran todas las informaciones también para pedir cita y, y pueden encontrar a, al equipo de Europa Joven y a mí también para ayudarlos a conocer sobre todas las oportunidades que tienen para ir a, a ser, vivir en el extranjero, vivir haciendo un voluntariado, una beca, un buscar empleo, porque, bueno, muchas veces no se sabe todas las oportunidades que hay, todos los proyectos y eso es, como lo que mm, hacemos aquí, que puede ser eh, acoger voluntarios desde otro país, pero también enviar voluntarios desde, desde España hasta otro país, para mm, empezar una experiencia que seguro mm, va a ser muy, muy importante, uh -huh. muy fuerte. ¿Sabes? Una cosa que siempre hablo con los compañeros de Europa Joven, con Yuki y con Rafa, y es que, bueno, muchas veces desde nuestro servicio de información juvenil también informamos sobre el servicio Europa Joven. Siempre intentamos, pues, el, el decir a los jóvenes, oh, tenéis la oportunidad de iros a Europa, a hacer un voluntariado, de aprovechar estas oportunidades que son gratuitas y demás. Y muchas veces eh, nos encontramos que aunque haya vacantes en los proyectos, a los jóvenes de aquí les da como el miedo al... El coger la maleta y el cruzar la, la frontera a, a un país europeo. Es como, tengo ganas, eh, quiero hacerlo, pero luego a la hora de que llega el momento, se echan para atrás. ¿A ti eso te pasó? ¿Pasa también con los jóvenes de allí, de, de Italia? ¿O es algo que desde, eh, desde tu país se eh, trabaja más? No, bueno, pasa también eh, en Italia y me pasó a mí mmm, cuando hice mi Erasmus porque era la primera vez que me iba fuera de casa en otro país y lo puedo entender porque, claro, salir de tu zona de confort nunca es, es fácil, pero es mmm, lo bueno de una beca Erasmus o un voluntariado es que eh, casi siempre hay otros mmm, chicos que hacen tú mismo mmm, el voluntariado o hacen un um, que participan a un proyecto como el tuyo. Entonces nunca vas a estar solo y también todas las organizaciones te van a ayudar mucho. Al principio yo me acuerdo que los primeros días que mmm, me han enviado muchísimas eh, cosas para informaciones sobre Madrid, lo que puedo hacer y todas esas cosas. Entonces, eh, sí que puede ser un poco duro mmm, salir de tu zona de confort, pero también después de los primeros días ya mmm, seguro que no te vas a, a arrepentir de lo... De, la, de lo que hiciste de coger la maleta y ir porque es una experiencia que te puede ayudar mucho en la vida en general como persona y también en tu trabajo y de manera profesional, seguro. La verdad que son unas oportunidades que antes cuando yo era joven no existía y yo siempre que doy sesiones de alternativas de ocio y de recursos del departamento y demás, siempre le digo a, a, a los jóvenes, a las jóvenes que tengo ahí en la sesión: digo, es que si yo, cuando yo era joven, hubiese existido esta oportunidad, o sea, yo no me lo hubiese pensado. O sea, que sí, que es difícil, el, el, como tú dices, ¿no? El salir de, de tu zona de confort y el, decir, y el dejar de estar pues rodeado de la familia y tal, pero es una... a veces hay que lanzarse a la piscina, aprovechar esas oportunidades, claro, sí, sí. y más cuando hablamos que puedes estar durante un tiempo determinado en un país europeo, casi con todos los gastos pagados, eh, aprendiendo claro. un idioma nuevo, una cultura nueva, eh, disfrutando de ese país, de sus diferencias, o sea, yo creo que son oportunidades que te abren la mente y que te hacen clic, que, que, que cambias. Sí, seguro, 100%. Y además, todo el tema de los gastos que son incluidos en el proyecto, que te lo van a pagar, es algo que te pone menos preocupaciones. Porque obviamente, eh, yo cuando me fui de Erasmus tenía que buscarme mi piso y esas cosas que bueno, no son tan fácil y si vas de, haciendo un voluntariado, en eso te ayuda muchísimo la, tu organización de acogida, entonces eh, es que mmm, solo necesita de verdad mmm, coger la maleta y ir al aeropuerto y eh, nada, llegar en el país que eh, con el proyecto que te gusta más, eso es todo lo que tienes que hacer Joder, qué, qué guay Ojalá hubiese hecho de ir marcha atrás, volver tener esa edad para aprovechar todas esas oportunidades que, jo, que ofrece Europa y que muchas veces pues, eh, se quedan plazas sin cubrir por ese miedo que nos da el lanzarnos a, a la piscina. Eh, cuéntanos, Noemí, ¿cómo fue? Oh, y ahora que han pasado 20 días, ¿cómo recuerdas ese primer día que te bajas del avión y llegas aquí a Madrid. Bueno, mi primer día ha sido, un, ha sido un poco duro porque, claro, con todo el tema de la nevada y esas cosas, mi vuelo llevaba muchísimo retraso y llegó muy tarde por la, por la noche, me han perdido la maleta, ha sido un poco. Ha sido muy fuerte. Pero la verdad que después, ya el día después, cuando me eh, fui al piso a conocer mi compañera de piso y me fui a dar una vuelta por el centro de Madrid, ya todo mmm, lo había borrado de mis recuerdos de mi de y, y ya empecé ya desde el primer día a aprovechar de, de toda la experiencia, que sí el voluntariado conocer la organización hacer un, ayudar a la organización pero también vivir en un país nuevo y conocer a la cultura del país Entonces... bueno desde luego no hay viaje que se pre que se aprecie sin una buena anécdota ¿eh? Yo que también he viajado mucho por, por Europa y bueno, por diferentes comunidades de España, te puedo asegurar que no ha habido ningún viaje en que no me haya pasado algo. O sea, tengo anécdotas por todo los Claro, día. sí, sí, sí. O sea que Sí, claro, que ya desde en tu aterrizaje ya es sinónimo de que este, esta experiencia va a ser un antes y después en tu vida, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, sí, sí. Y ya después, desde los primeros momentos, ya todo no podía ir peor. Entonces, desde ahora ya todo va, va a ser mejor y lo voy a disfrutar. Vale. Eh, supongo que en tu tiempo libre aprovechas para conocer la ciudad, porque lo que tú haces, y ahora que los y las jóvenes nos escuchan, que muchas veces tienen... Eh, etiquetado como que bueno, voy a hacer un voluntariado y voy a tener que estar ahí pringando todo el día. No, haces un voluntariado con unas horas estipuladas que son, pero tienes muchísimo tiempo libre, porque además hay que dejar claro que un voluntariado nunca, y además es ilegal, que ocupe un puesto de trabajo, ya os lo digo. Eh, ese tiempo libre que, que, que tienes, ¿en qué lo aprovechas? Supongo que para conocer la ciudad y mmm, en ese conocimiento de ciudad que estás teniendo, ¿qué es lo que más te está gustando y lo que menos? Bueno, lo, mmm, sí, en mi tiempo libre seguro mmm, voy por la ciudad, lo malo del momento, de este momento es que no se puede viajar por toda España, entonces no puedo eh, planear ningún viaje de momento, pero sí que estoy disfrutando mucho de, de la ciudad de Madrid, que es muy bonita y hay muchísimos sitios que se pueden visitar, museos y también simplemente dar un paseo y ver la ciudad. Y parque, hay parques muy muy bonitos, tengo uno al lado de casa y, y bueno, lo que me gusta más, ya lo, lo conocía bastante bien, es la forma de vivir de los españoles, que me, me encanta, es que verdad es como que disfrutan más de, de la vida. Y comparado, no sé, con los italianos, yo eso lo, lo notaba mucho, entonces eso sí que, sí que me gusta y lo que no me ha gustado, la verdad es que no hay nada que de momento no, no me gusta, lo único que se podría decir cómo han manejado todas las cosas con la nevada, porque bueno, eso ha sido un poco duro los primeros días que me fui a hacer la compra, por ejemplo, y no había comida, no en primer día sin comida y cosas así, pero la verdad es que de momento no me puedo quejar de, y la, verdad ni es que de la ciudad la... Ni de... Uh -huh. La verdad es que la borrasca Filomena, dependiendo un poco en, en el barrio en el que vivas, pues eras, era más accesible o menos accesible porque claro. es verdad que, bueno, pues que se salió un no se esperaba tanta tanta nieve. Madrid no es una ciudad que está claro. preparada para, para esto, pero bueno, yo creo que de las experiencias se aprende y seguramente cuando venga alguna hermana de, de Filomena, pues Madrid ya estará mucha más preparada para este tipo de casos. Claro, sí, seguro. Eh, bueno, ahora que estábamos hablando un poco de... Que me hablabas un poco de las diferencias de, sociales, ¿no? De vivir la vida que tenéis los italianos con, con nosotros lo, los españoles. Yo que he estado... Que conozco varios sitios de, de Italia. A mí siempre hay una cosa que me, que me... Bueno, hay dos cosas que siempre me han llamado mucho la, la atención. Y que me choca bastante con, con la cultura que, que tenemos aquí. Por un lado... Eh, lo, lo que es la, digamos Como la zona de, de hostelería O la restauración A mí me choca mucho siempre que en Italia Por comer en un restaurante Tengas que pagar los cubiertos Y luego ah, hay sí. cosa que, que me choca bastante Y es la forma que, de conducir De, lo, de, de Italia o sea, Fíjate que España Bueno, y más los <risa> madrileños Tampoco somos quienes para decir eh, que sabemos conducir muy bien porque bueno porque es mentira y además te, te encuentras de, de todo. Pero sí que es verdad que yo, eh, y por favor, eh, espero que la gente de Italia que me está ahora mismo escuchando, eh, no se enfade. Pero yo sé sí que es verdad que en algún momento eh, de mis viajes por los sitios de Italia, dije, madre mía, cómo conducen aquí, qué peligro. Yo no sé si tú... eso, sí, has... sí, eso es verdad. ¿Qué? Perdón? Yo no sé que si tú esos choques de, de cultura lo has notado. Sí, sí, sí, muchísimo. Yo tengo, eh, he conocido a muchos españoles cuando obviamente suben la organización y eso del cubierto, de pagar el cubierto en los restaurantes siempre era como un shock para ellos porque nos están acostumbrados a pagar esto un euro y cincuenta, dos euros más en la cuenta final porque mmm, por los cubiertos, por el servicio de los camereros y eso. Y también lo de conducir es algo que todo, todos lo, todo lo dicen, en plan, toda la gente que mmm, se viene o de vacaciones o a vivir en Italia, que sean de España o de Australia, <risa> lo dicen que nosotros. No. Lo conducimos bastante mal, es bastante peligroso. Si, si quieres que no se sé, cruza la calle, ya... Eso es un problema. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, Porque... yo desde aquí, si alguien de, de Italia eh, siente que le he herido su sensibilidad, yo le pido de verdad disculpas, pero bueno, yo hablo desde, desde mi experiencia, ¿eh? que no tiene por qué ser la mejor, también lo digo. Que seguramente haya gente de Italia que conduzca muy bien, igual que aquí en España. Pero bueno, yo sí que quería comentárselo a Noemí porque es algo que siempre me ha chocado de Italia cuando he ido. Eh, Hasta ahora, Noemí, ¿qué es lo que has aprendido en estos 20 días? o ¿Qué es aquello con lo, con lo que te estás quedando? Bueno, lo que digo es eh, trabajar, empezar a trabajar en equipo, eh, hablar mucho, compartir ideas y estar siempre abiertos a las ideas de las de la personas de tu equipo y, y eso sí que me ha gustado muchísimo de como trabajo aquí en, el, en Europa Joven. Eh, porque aunque yo soy voluntaria y, y 20 días siempre han sido, mmm, me han preguntado si tenía una idea si ya tenía un proyecto y todo eso. Siempre compartir ideas y, y hablar mucho entre nosotros. Y creo que de momento, mmm, la verdad es que no he hecho muchísimas cosas porque después de llegar, a la, a la formación por una semana. Y, pero creo que voy a aprender muchísimo de aquí. Voy a aprender mucho sobre, en general, el grupo europeo de solidaridad y también lo que es el trabajo aquí en Europa Joven y cómo se puede ayudar a los jóvenes. Uh -huh. Eres de sí. Florencia, una ciudad que dicen que la primera vez que la pisas te, te enamoras de ella por su belleza artística. Eh, ¿Qué recomendarías visitar que esté fuera de lo típico que marcan las guías turísticas? Bueno, eh, Florencia sí es que es una ciudad maravillosa, eso mmm, sin duda, y lo bueno es que la vida como turista puede mmm, visitar muchas cosas. Eh, al lado de Florencia, que se puede llegar con un bus normal, eh, hay un pueblo pequeño que se llama Fiesole, y desde allí, eh, ¿cómo estás? sobre Molina, puede ver toda Ferencia, eh, es muy bonito eh, si vas por ejemplo a Tassé y es muy bonito. También hay un teatro romano donde hacen conciertos y espectáculos y es muy, muy bonito. Yo creo que se tarda como ni 20 minutos dentro de Ferencia con con el bus urbano. y vale la pena cuando vas a Florencia también ir a visitar ese pueblo que es muy, muy bonito, uh -huh. seguro. Además por Florencia, si no recuerdo mal, eh, hay un tren verdad que pasa por... Ay, lo diré. Bueno, las cosas que tienen la... los directos. Eh, hay un tren que además de, pues eso, de... por Florencia pasa por Verona, Venecia, por un montón de, de sitios. O sea, que la gente puede ir haciendo ahí como una muy buena ruta de, de sitios muy recomendables para visitar Italia. Sí, sí, que ya es como es, como te decía antes, pequeña, está bastante cerca de otras ciudades muy bonitas en Italia. Entonces, por ejemplo, con más o menos una hora de tren puedes llegar a Bolonia, que es... Muy bonita, una hora y media llegas a Venecia, Verona, o se si vas al sur, hay Roma bastante cerca. Entonces, que desde allí puedes llegar en muchos sitios. Si tardas una semana, por ejemplo, ya puedes visitar tres o cuatro ciudades um, en, en Italia que merecen la pena, seguro. Uh -huh. A Italia yo siempre digo que por lo menos hay que, ver, hay que ir una vez en la vida a ver ciertas cosas. Sí, sin duda. Eh, Como joven que eres, ¿cómo has pasado el confinamiento y cómo estás viviendo estos escenarios que por lo menos aquí en, en España y más en concretamente en Madrid eh, son muy cambiantes? O sea, una semana es una cosa, a la siguiente puede que no... Bueno, eh, eso del, del, del confinamiento, eh, yo la verdad es que he tenido bastante suerte porque el año pasado compartía piso con unos amigos y e hicimos la cuarentena, el confinamiento juntos. Entonces, como yo también trabajaba, tenía una rutina bastante eh, buena todos los días de trabajar y después eh, se hacían cortes, esas cosas. Pero bueno, ahora ya que ya ha pasado un año, eh, es un poco más difícil vivir y pensar que no tienes la libertad de, de ir al sitio, de estar con, con tus amigos o tu familia y tener siempre ese miedo de... Tener tu el, el virus y, y bueno, lo de que aquí todo cambia muy rápido es creo que es más o menos el mismo en todos los países. Y estoy acostumbrada a que también en Italia cada semana eh, toman decisiones diferentes, no se sabe muy bien lo que está pasando. Eh, hay una un incertidumbre general que bueno. Mm, un poco nos está afectando a todos, yo creo, y por eso, no lo sé, es que simplemente hay que esperar para acabar lo antes posible, para con libertad y todo. Uh -huh. Eso. Porque además, si no recuerdo mal, Italia fue el primer país europeo en, en confinarse, ¿verdad? En marzo. Sí, al, al principio de marzo. Creo que fue el 7 8 de marzo eh, porque eh, todo empezó en la zona de Milán, en el norte de Italia. Y desde allí ya empezaron a confinar los pequeños pueblos donde habían los primeros casos y ya después de... Creo cuatro días han, nos han confinado a todos y claro, ha sido bastante difícil porque como, como primer país tampoco se sabía bien lo que, uh -huh. lo que pasaba, cómo era el virus, cómo, cuáles eran los síntomas y todo. Eh, por eso creo que el miedo fue desde el principio muy, muy fuerte y después ya... Ahora ya se conoce más del virus y ya tomamos todas las medidas y eso, pero creo que eh, la sensación de, de miedo sigue un poco en, en todos. Pero es normal. ¿Cómo estás viviendo ahora mismo la situación de la pandemia que tenéis allí en Italia y bueno, que en Florencia, donde supongo que tienes a... A familia y amigos desde la lejanía. y Bueno, la verdad es que mmm, ahora desde la, la primera vez del confinamiento, el, durante el primer confinamiento todos los países más, más o menos no, actuaban de la misma. Ahora, después de verano, cada país es diferente. Entonces, en Italia la medidas son más estrictas más cerrados los bares restaurantes son tan uh -huh. cerrados no se puede por ejemplo tomar una cerveza en un bar con cuatro amigos o como aquí entonces eso es mm, de una forma mm, mejor porque mm, no tengo miedo que mis familias y mis amigos se pueden contagiar pero también mm, bueno, no, lo sé que es bastante duro vivir así, siempre en casa, sin poder salir. Sin... Entonces, hablo con ellos todos los días y, y creo que simplemente estamos aquí con, de una forma esperando uh -huh. que todo Tampoco se puede entender bien cuáles son la, las medidas de cada, de cada país o lo que está pasando en Italia y tampoco aquí a veces, porque como decía tú antes, todo cambia tan rápidamente que tampoco tienes el tiempo de entender bien todo lo que está pasando. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir terminando esta entrevista que a mí por lo menos me está gustando mucho y espero que a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes que nos están escuchando también les esté gustando tanto como a mí. Eh, ¿Qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando lleve la tan ansiada normalidad y no esto raro que tenemos? Bueno, lo que tenemos es mi libertad. La libertad de salir sin, sin tener miedo y también la libertad de viajar. Y a mí me, me encanta viajar. Si tengo un, unos días libres, la primera cosa que hacía antes era buscar vuelos baratos y ir para toda Europa. Y tengo muchos amigos que viven lejos, en otros países, entonces... Lo que más me gustaría hacer ahora es viajar, y ir a visitar a mis amigos, a ver los sitios. Todo eso es a valorar más nuestra libertad. Uh -huh. de... Es curioso porque yo en todas las entrevistas que hago a los diferentes jóvenes, siempre les acabo las entrevistas con esta pregunta, ¿no? De que es lo que más ganas tienen de hacer ¿no? cuando llegue la, la normalidad. Y es curioso porque todas y todas siempre me respondéis lo, lo mismo, el viajar, viajar, viajar. Pero yo siempre os digo, jo, ¿yo ¿sabéis lo que he hecho de menos? Y lo que tengo muchas ganas de hacer es abrazar. Necesito el contacto humano. De verdad, tengo muchas ganas de abrazar a, a, a mis amigos, a la gente que conozco, a compañeros de, de otros servicios con los que me encuentro y que ahora mismo no les puedo abrazar, tengo muchas ganas de abrazar. Eso sí, también sí, lo echamos todos de menos, eso es seguramente, pero es que creo que lo de, de viajar es algo que nos gusta tanto, es como hay muchas, se puede viajar tan rápidamente que estamos a y, y bueno, eh, Nada, que yo creo que mmm, de momento como es tan fácil eh, viajar por toda Europa, eh, como era tan fácil viajar por toda Europa, eh, yo por lo menos estaba acostumbrada a que si quería un fin de semana libre ya me ponía a, a buscar eh, vuelos baratos y todo, porque mmm, había... Mmm, se podía viajar eh, en toda Europa en una hora y ya podía estar en otro país. Por eso yo creo que es algo que ahora como no se puede, no, nos, lo echamos mucho, mucho de menos. Y por eso creo que todos contestan viajar porque es algo que gusta a todos. pero a mí también me gusta mucho viajar y lo echo mucho, mucho de menos, pero eh, ahora mismo... Prefiero lo, los abrazos y, y el contacto. Eh, claro, bueno, sí, sí. Eh, hasta aquí nuestra entrevista con, con Noemí. Le agradecemos enormemente desde el Departamento de, de Juventud pues, que, que haya reservado este huequito de, de su tiempo para hacer esta entrevista. Y bueno, esperemos que eh, si alguno o alguna de vosotros y de vosotras eh, ha habido algo en la entrevista que le haya hecho clic y tenga ganas de probar esto de lo que es el Servicio de Voluntariado Europeo, pues que llaméis o os paséis por aquí, por el Centro Juvenil, y habléis con los compañeros o compañeras de Europa Joven. Bueno, pues sí. muchas gracias, Maimí. Gracias a, a ti. Hasta luego. Adiós.